¡Hola! ¡Happy Monday! Bienvenidos amigos, amigas, ¿qué tal? Buen comienzo de semana. Para ti que no me conoces, soy Carla Ornelas. Este es Happy Monday. Bueno, pues hoy tenemos un temazo. ¿Quién no se ha preocupado? ¿Quién no tiene estas eh, derrotas por dentro que dices, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Voy a comentar con alguien y creo que no ha sido la persona correcta. Bueno, a todos nos ha ocurrido. Es un desgaste mental, emocional y físico y nos va mermando bueno pues vamos a darles un stop a las preocupaciones y esta vez yo Carla Ornelas te voy a recomendar unas cosas muy sencillas que me han costado mucho trabajo y que desde mi experiencia te las comparto pero si sí funcionan si sí lo podemos lograr somos fuertes y valientes adelante comenzamos por favor únete a este gran equipo y estamos en el tema venga Hola, bueno, pues mira, comenzamos. Abordemos las preocupaciones y estas son tres cosas sencillas que a mí me han funcionado. Me cuesta muchísimo trabajo, claro, soy un ser humano y, y a veces estas preocupaciones tienen un fondo, una intención positiva. Esta intención positiva, bueno, puede tener una lectura de que eh, puede interpretarse como, bueno, desde la responsabilidad, yo no puedo evadir este tema, desde la responsabilidad me preocupo. Sin embargo, esta preocupación que tiene esta intención positiva puede ser tóxica para nosotros a partir de la duración en la que nosotros permanecemos en esa preocupación. Es muy distinto cuando tenemos una preocupación que nos atañe directamente y en la que debemos nosotros actuar y otra preocupación en la que... Probablemente no nos damos cuenta y no tenemos absolutamente nada que hacer ahí. Debemos de tolerar la incertidumbre de la vida. La vida tiene una incertidumbre en sí misma, per se, y es inevitable. Entonces, eh, sí forma parte de nuestra cultura. La cultura oriental tiene bueno está más avanzada en estos aspectos. Sin embargo, nosotros, seres mortales, ¿verdad?, eh, tenemos que... Um, ali, a, a, capacitarnos, adiestrarnos en estas prácticas. Entonces, paso número uno, lo que te sugiero, no te voy a dar un resumen para hacer un vídeo más corto y no entretenerme. Paso número uno, tú, te pido de favor que pienses en esas preocupaciones, las observes y las saques de tu mente. Esto a través de una práctica. Las vas, te sugiero, que las anotes en un papel, en una pizarra, en una pared, en una hoja, y que tú, puedes ser en la nevera, ¿eh? no es tóxico, dependiendo tu sensibilidad sobre el tema y qué tema estés tratando. Es darle un orden a estas preocupaciones. Las preocupaciones tienen que ver con tu trabajo, tienen que ver con la familia, tienen que ver con tu salud, tienen que ver con tu pareja, tienen que ver con eh, los hijos, su escuela, su trabajo, su, su pareja. Y entonces ahí tú ya vas ordenando y te estás dando cuenta que por mucho que yo me involucre desde mi responsabilidad, no puedo atender las preocupaciones que corresponden a mi hijo y a su pareja. Por ejemplo, y por ejemplo, en, el, en la línea de mi trabajo, no puedo eh, atender esta preocupación pues, con mi suegra o con mi marido, puedo comentar, pero a quien le atañe directamente esa preocupación es solamente a esa persona que yo te sugiero que la compartas. Por ejemplo, si la preocupación tiene que ver con mi trabajo, pues con quién crees que sea conveniente que yo lo plantee que lo medite y lo pueda yo expresar, pues con mi jefe, ¿estás de acuerdo? Para que no se haga un remix, una mezcla y entonces yo eh, esté permanentemente en un desgaste emocional, físico, mental y esto, pues lejos de solucionar, me, me lleve a estar en una espiral. Otro punto muy importante que te sugiero es que le des un horario, un tiempo y un espacio. Las preocupaciones no las podemos, eh, no, bueno, yo te sugiero que no seamos arrastrados por nuestras preocupaciones. Es decir, que muchas veces sucede a las 11 de la noche, ¡pum!, me doy permiso de comenzar a pensar en ese problema. ¿Y sabes qué? A esa hora es muy, muy lamentable que yo afecte mi sueño, que yo afecte mis necesidades vitales. Entonces te sugiero que tú le des un horario a tus preocupaciones. Es tonto decir que de una a dos, porque si es una preocupación, pues obviamente las vamos a tener sin querer nos llegan los pensamientos. Pero lo que sí puedes hacer es observarlo y detenerte. Detenerte con mucho cariño, mucha calma, con una conciencia plena, detenerte y decir, a ver, esta preocupación la voy a abordar después de comer. La, esta preocupación me voy a sentir escribir y hablar y es más fácil que te llenes de recursos para atender esta preocupación en un tiempo, en un horario y en un espacio con la persona directamente involucrada. Tienes más posibilidades de que tus preocupaciones... Eh, las domines, de que cojas un rumbo, tomes un rumbo a tu favor. Y la tercera, tercer consejo, sugerencia que te doy, es que toleres estas preocupaciones. Lamentablemente eh, vas a descubrir quizá que no te corresponden, que estas preocupaciones dentro de este orden decide, escribe, ¿Cuáles puedes controlar? ¿Cuáles no puedes controlar? ¿Cuáles son importantes y cuáles son urgentes? Probablemente tienes una preocupación que es urgente de eh, que no has hablado con unos amigos o... Es, es un ejemplo. Y bueno, pues sí, pero no es tan importante como iniciar ya tu régimen porque tienes a tope el colesterol y esto lo vas a postergando y luego sí que se convierte en una relojería de en una bomba de relojería ¿no? entonces tú en este análisis que hagas de tus preocupaciones te sugiero que distingas lo urgente lo importante si te corresponde a ti solucionarlo si no te corresponde a ti solucionarlo He recibido algunos comentarios de algunas queridísimas suscriptoras que me dicen, bueno, es que mi ex, eh, a mí me, lo que me preocupa es que eh, mi ex ya está casado, ya está haciendo su propia familia y mis hijos pues realmente lo ven desde otra perspectiva. Y yo cariño, con todo el y con todo el dolor de nuestro corazón, esa es una preocupación que ya no corresponde en tu vida. Esta es una experiencia que les toca vivir a tus propios hijos y que todo lo que tenga que ver con tu ex y lo que ya esté viviendo tu expareja ya no Debe formar parte de tus preocupaciones. Es otro ejemplo. Bueno, pues eh, la incertidumbre de la vida también es un fenómeno con el que vamos a vivir, es labrar camino. Y bueno, pues nada, eso es, son mis recomendaciones para no estar en un desgaste permanente eh, y que, nos, que nos, se nos lleva nuestra energía de las manos. Me despido, soy Carla Hornelas. te envío un abrazo entrañable, ten un bonito, bonito inicio de semana, depende de nosotros, y cuando toque preocuparnos lo vamos a hacer con un orden, con un tiempo, con la persona indicada, tolerando la incertidumbre, y por supuesto sacando de nuestra mente estas preocupaciones y teniendo mayor dominio, de las mismas. Un beso, me despido, un abrazo. Happy Monday.